Yo, yo, yo. yo sé que he llegado el momento, tendré que rendir cuentas ante ti De todas las cosas que he hecho y aquellas que omití De cómo invertí los talentos que a nadie más confiaste solo de la forma en que he tratado a mi hermano siguiendo tanto como a mí ¿por qué malgastar más mi tiempo en lo que no se puede para mí? descubre ante mí esos talentos yo te quiero servir enséñame a amar y a perdonar si él busca el perdón de mí Si fuese el pastor de mi vida Quiero honrarte tan solo a ti vida y muéstrame el camino a Tranquila, dame fuerza Para seguir bien Por todos Perder todo descansar Que tu callado inspire en mí la confianza Y a tu lado nada faltará Se sí. de los valles, no voy pastor Porque tú vas conmigo Adoro sentarme a la mesa Que tú mismo preparaste para mí Y en tu regazo apoyar mi cabeza Y la pueda asumir Extraño ese grato perfume, mis labios van de por la sed. Contigo esperaré bastante la copa, mi dulce de ti quiero ver. Guí, Guíame, Guíame y muéstrame el camino. Tranquilas, dame fuerzas para seguir Yeah Por yeah. planos verdes donde descansar Que tu callado inspira en mí la confianza Y a tu lado nada me faltará Yeah, yeah. En mi la confianza y a tu lado, alma y para. Tu bondad y tu amor me acompañarán pastor, cada día. Llame, y en tu casa. A tu nombre vas haciendo el honor A tu nombre vas haciendo el honor